Bailando 2018, ya hay una nueva jurado confirmada y podría haber un quinto lugar. Desde que Pampita y Moria Kazan se bajaron del certamen de baile de Marcelo Tinelli, cada una comenzó con su programa propio, Muchos especuló en torno a las candidatas a ocupar ambos puestos vacantes. La previa del bailando por un sueño está más caliente que nunca, y se confirmó una nueva jurado, quien acompañaría a los ya confirmados Ángel de Brito y Marcelo Polino. Desde un principio, aunque sorprendió un poco, la silla vacía de Pampita fue ocupada por Laurita Fernández, mientras que la de Moria tenía tres candidatas posibles, Nicole Neumann, Juana Viale o Flor Peña. Tras varias charlas y negociaciones, de una gran suma de dinero por parte de Nicole y de dudas acerca de la sidoneidad de las postulantes, Ángel de Brito confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter cómo quedará conformada el jurado de Bailando 2018. Marcelo Polino y Ángel de Brito vuelven a ocupar su silla, ya en calidad de históricos. La novedad, sin dudas, el paso de Laurita de la Pisa al jurado, mientras que el cuarto lugar será ocupado por Ed Flor Peña. La favorita de Marcelo Tinelli. Todo queda en familia, aseguró hace unos días en nosotros a la mañana. Sin embargo. Según afirmó el conductor de Los Ángeles de la Mañana, también podría haber un quinto jurado. ¿Quién? Las posibilidades son. Juan Avial o Nicole Neumann. A vos, ¿cuál te gustaría que esté?